Después de ganar un Oscar a la mejor actriz el mes pasado Yeo se está preparando para regresar al universo de Star Trek para repetir su papel como la emperadora Filipa Yorio en la nueva película Star Trek Sección 31. Realmente ha sido un año de sueños hechos realidad para Yeo quien hizo historia como la primera mujer asiática en ganar un Oscar.